A las 8 de la noche de ayer miércoles se dio a conocer los resultados de las elecciones que dieron como ganador a Miguel Medina como director y a las maestras Sonia Barrera y Rosa Francia Burgos, electas subdirectoras del recinto San Francisco de Macorís. Así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión Electoral, maestra Lucelene Plata. Eh, puedo decir que en relación a la dirección general del recinto y a los subdirectores académicos y administrativos, en el caso del recinto UA san Francisco, los, los resultados, eh, el profesor Roberto Marte eh, obtuvo 51 votos, el profesor Miguel Medina 86, el profesor Juan Taveras 15 votos, y el profesor Arvin Doribio, 6 votos, voto en blanco 1, voto nulo ninguno, Total de votos depositados 159. Tan pronto se conoció la información, los candidatos electos, junto a su equipo de trabajo y simpatizantes, celebraron la victoria en las afueras del recinto. Allí agradecieron el apoyo y reafirmaron el compromiso de las propuestas realizadas en campaña. Bueno, nosotros conjuntamente con ese equipo de Rosa Francia, Burgos y Sonia Barrera, hemos resultado... Eh, irreversiblemente victorioso en esta contienda por la dirección general del recinto y las subdirecciones administrativas y académicas nos sentimos emocionados como es lógico agradeciendo el apoyo de los docentes y de los delegados estudiantiles que confiaron en esta propuesta cabe recalcar que a nivel nacional la maestra Emma Polanco fue proclamada por la Comisión Electoral como la nueva rectora de la Casa de Estudios Superiores. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.